para traernos curiosidades de los mundiales. Exacto, vemos la próxima. Dale, vamos con eso. ¡Ay, <música> Bueno, Paco, más ilusionados que nunca, ¿no? Después sí. de lo que fue la finalísima, ya estamos oh, como empezando a palpitar cada vez más el Mundial 2022. ¿No les pasó que durante el partido de la finalísima se metieron como en un clima y era un partido de Mundial? Sí, sí así se vivió. Se ¿sabes? vivió como una final Totalmente. de Mundial. ¿sí? Muchas juntadas con amigos, bueno, la familia reunida para ver el partido. Entonces Sin parecía dudas. que ya estábamos sí. en clima de Mundial. Sí. Y viste que Neymar nos deliró. Sí, bueno. ¿Por qué se creen que ganaron la final? <ríe> Neymar bueno, va a llorar al maracaná bueno, ¿no? a al maracaná, después hablamos Él tampoco tiene mundial, Neymar ganado claro, así ¿no? Qué, qué, qué, no puede decir mucho este, Nos metemos con las curiosidades de los mundiales Dale. Dale. Hacemos el repaso en el tiempo Nos vamos hacia 1982 Para uh -huh. contar algo inédito Que sigue hasta la fecha como un récord vigente Estamos viendo el partido de Alemania y Chile sí. Pero es, un abuelo jugó el mundial de fútbol de Mandores. ¿De Mandores? Sí, de Mandores. un abuelo, ah, un abuelo, un abuelo, sí, un abuelo, sí. ¿Qué porque tenía en ese claro, no tenía sabe. 35 años, él ah. fue papá ¿Eh? con 15 años, no. hablamos de Elías Figueroa. Papá con 15 años, central de la selección chilena. Sí. A los 15 tuvo su primera hija y este, tuvo dos nada más en sí. su vida. A los 15 la primera participó en el Mundial del 66, Figueroa representando a Chile. Ah. En ese momento no era padre, por supuesto. tenía sí. Edicio, eh, sí, ya era padre con 18 años, pero no era abuelo. Bueno, Ajá. ya en el Mundial de 1982, su hija. Tuve un bebé a los 18 años. Ajá. Claro, Figuero, era joven. Claro, fue, padre, fue abuelo muy joven. ¿Y qué loco ser abuelo a los 35? ¿Cómo 35 ¿cómo? años. Depende. Claro, <risa> claro puede ser papá, se da tranquilamente. No, sin duda, sí. abuelo me llama la atención, pero mira qué loco. Fue abuelo, eso. Cuando edad, dijiste abuelo yo me imaginaba una persona mayor. Claro, un mayor. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Mirá? No, fue abuelo con 35 años, Elías Figueroa No le fue bien a Chile en ese mundial uh -huh. Pero él tiene el récord a día de hoy El único abuelo El único abuelo <risa> Y le fue bien en la vida sentimental 47 años de matrimonio, wow. dos hijos, cuatro nietos Ah, bien, o sea, eso que, que, que parecía un amor adolescente Perduró en el tiempo Claro, claro bien, sí. muy bueno, bien, Un, bien, de un hombre de fidelidad, este Elías Figueroa familia, Mirá, Muy bien, Así que Encantó. bueno, tenemos caso histórico que pasó en 1982 Nos vamos otra vez en el tiempo Seguimos un poquito más atrás Retrocedemos a 1950 Cuenta al mundial que se disputó en Brasil Salió campeón Brasil, eso es lo conocido Pero qué es lo que no se conoce tanto mm. Estados Unidos era una selección sí. En donde recién estaba dando los primeros pasos A nivel de fútbol sí. Se enfrentaba a Inglaterra, mm. ahí lo vemos Los de blanco son este, los ingleses Los de negro son los de Reino Unido eh, Perdón, los de Estados Unidos Y el soccer era creado por Estados Unidos Ajá. El fútbol lo crearon los ingleses mm. Entonces uno decía, bueno, hay paliza No, ganó 1 a 0 Estados Unidos pero la, la cosa rara acá, lo que sale de lo común, mm. es que el seleccionado de Estados Unidos estaba conformado por jugadores de distintos países del mundo. Ah, no habían logrado no había equipo? reclutar americanos Claro, netamente. Armaron ah, una selección con resto del mundo. De <risa> hecho, el gol lo hace Jetson, que es un haitiano. Ah, ah mira. Mira nacido en haitiano, este, no representaba Ajá. la selección de Haití porque en ese momento era colonia, pero había nacido en Haití. Ajá. Entonces, Mirá. bueno, se da toda una disyuntiva de que habían un jugadores repunte. polacos, serbios, uh -huh. ¿sí? de Centroamérica. El gol no lo hace eh, un inglés, bueno, después festeja un estadounidense, por supuesto festejan eh, Pero había algún americano, aunque sea. Habían dos americanos, Ajá. fueron suplentes, ninguno fue ¡Ah! titular. ¡Ah, bueno! ¡A colmo! Bueno, eh, quiero hacer un comentario. ¿Sí? Clave que los partidos así en blanco y negro se pusieran camisetas súper contrastantes, ¿no? Porque claro, imagínate claro, que sí. uno es eligiano Ni de blanco y ¿Sí? el otro de ¿Sí? celestito. No estabas y... no, no, al horno, claro. no sabía En ese momento la televisión estaba dando sus primeros pasos y era difícil para el relator incluso, bueno, los números bien claros, camisetas blancas o negras. Sí, una camiseta bien oscura, sí. Sí, exacto. Era una cuestión de marketing difícil también de. <risa> ...de coordinar desde las empresas... ...camisetas para las distintas elecciones... ...y para los que vean por tele, claro... ...y vamos a hablar de otra curiosidad... ...en este caso, quienes tengan más de 40 años... ...lo van a recordar mucho... ...porque vamos a hablar de Italia 90... ...mundial que la Argentina le fue muy bien... el ...con esa canción... ...que quedó inmortalizada en la historia... Este, hablamos de la mascota la semana pasada, que no les gustó, ¿se acuerdan? Ah, la, de Italia la, la 90. ¿Cómo se llamaba Claro, ese? que no era. Ah, no sí. Ah, no, era el, el muñeco de palos El muñeco de palos Era raro Que estaba al cuadrado, la era la bandera sí, no Bueno, pensaba. ¿qué pasó acá en Italia 90? Vamos a hablar de la costumbre escatológica de boicochea si se quiere Ay. Que es, este, que en Italia 90, cuartos de final, la Argentina se enfrenta, acá lo estamos viendo, va a penales contra Yugoslavia ah. Cuartos de final de una sí. Copa del Mundo, venía a ser campeón Parecía que iba a quedar eliminado a Argentina. Y a Goicoché le dieron ganas de ir al baño. Ah. La verdad tenía ganas de orinar. Sí, fue hacer claro, pipí. Antes del, de los penales. Uh -huh. ¿Qué pasaba? 120 minutos. Hay apenas minutos nada más de descanso -huh. entre los 90 y los penales, entre los uh -huh. 120 y los penales. Uh -huh. Y Goicoché necesitaba orinar. Los compañeros hicieron una ronda de tres o cuatro. Él hacía como que eslongaba, el pantalón era largo. Claro. ¿sí? Eh, y mientras tanto, iba meando. En la cara. Orinaba, orinaba, orinaba, orinaba haciendo pis. Orinaba. Okay. Hacía pis ¿En, ahí, la en la cancha no. De costado Con el pantalón Encubierto por tres 4 compañeros Hacía como si estaba estirando este, los En los isquiotibiales Y mientras tanto este, Orinaba Porque no podía ir al baño Bueno no, pero Esto pasa en cuarto de final La Argentina gana Pasa por penales Semifinales Enfrenta a Italia un día que se jugó en Italia Con todo lo que eso representa Goicochea este, Y sobre todo el cuerpo técnico De, de Bilardo Tenía muchas costumbres muchas. Repeticiones de hechos que les daban suerte y que los mantenían ah. Algunos les daban cábalas Otros sí. costumbres, claro, bueno, claro. en definitiva son hechos que se repiten y que dan suerte ah. Va a semifinales Y claro, cuando están por ir a penales, Golcoche empieza a tomar agua Para a, hacer pide nuevo Para orinar y orinar adentro del campo Porque era la cábala que había quedado ah, el partido qué pasado ¡Qué cábala más cochina! Es una cábala que dio suerte porque Pero, o sea, con el pantalón puesto. Claro, el pantalón no, de, corría de, de hecho, el pantalón de los arqueros... Pero todo, todo me sucio, Se y corría lo... y lo hacía Hacían un grupito de tres o cuatro compañeros, lo rodeaban. Le hacían carpita. Claro, claro. como sí. diciendo, bueno, estamos estirando, miraban para otro lado y él, mientras tanto, no. hacía su caballo, no. su costumbre. No. Unos no. Sí. Eso, eso quedó en la historia. ¿Por qué? Porque uh. a Boicochea le fue realmente bien. Sí. De 11 penales que le patean, él ataja 4, uno pega el palo y 6 sí. convierten. Pero fue el arquero sí. inmortal sí, de la década de del 90, de hecho de ahí más porque ya se convirtió en especialista en penales y le dio a Argentina el triunfo que lo llevó a la final. Eso por parte de Italia uh -huh. 90. Y nos metemos con las mascotas. Dale, Dale que son las mascotas. ¿Con cuáles seguimos? Eh, vamos a la del 94, vamos mm. con Striker. Estados Unidos. Estados Unidos, empresa, empresa mundial, que es Warner. Uh -huh. este, se encarga de crearla. Ahí vemos un perrito, vuelven a esto después del fracaso del 90. Bueno, Warner Studios arma esta mascota. Eh, obviamente mundial se jugó allí en Estados Unidos. Perdón. Eh, ¿Saben ¿Sí? a quién se parece? ¿Se acuerdan ver? cuando éramos chiquitos del tinterito? Sí. sí. Es parecido. No? Se parece muchísimo. Sí. Este bueno el, el lema era mejor amigo del hombre y mejor compañero de los jugadores Ajá. el perrito en este caso Mirálo. este es Striker y vamos al del 98 rápidamente vamos a ver a mi primer mundial ah, ¿el ¿El primer Francia mundial era, una bebé? era como un loro ah, ah, ahí vemos era un gallo, gallo este, claro. claro. porque son característicos sí, sí. de hecho el logo de Francia del de, equipo de fútbol Ajá. tiene un gallo claro. en la claro. selección claro. dorado este, por eso el gallo qué pasa con esto queda en la memoria Futsik o Futik eh, porque a día de hoy se les llama así, a, En los franceses se les llaman así, a quienes ven las grandes citas, a quienes no son fanáticos de los deportes, por ejemplo, a Luquis, mucho no le gusta el fútbol, yo pero mundial footing. lo ve. Ah, sí. vos serías un fútbol. Claro, footings. yo soy un fútbol. Ah, un fútbol. Más o menos ¿por que simpatizar. No ¿Me tengo que ofender claro. o sí, no? Por ejemplo, no te gustan no te gusta mucho, no sé, el handball, pero en los Juegos Olímpicos lo ves, lo seguís ah, En las grandes putis? citas este presentes el Mundial lo ves, ¿o no? Sí, me encanta el claro. Mundial Y, este, bueno, comentando, recién dijiste lo, lo que genera la selección sí. Que ganamos el día miércoles, la finalísima sí. Y hay algo muy interesante Que vos decís, ¿por qué despierta tanto furor la selección? Mm. Hay un dato clave que lo dieron este, los censistas Hace dos semanas hizo el censo Más del 50% de la población argentina tiene menos de 30 años Mm. Es decir, que más del 50% de, las, de los habitantes de acá, de nosotros, no hemos visto campeón en la Argentina, salvo la Copa América pasada y la claro. finalísima de ahora. Mm -hmm. Por eso el fervor con el cual claro. festejamos los títulos y salimos claro, a celebrar. La gana, la gana. Claro, hay muchas ganas, mucha sed de victoria. Sí, sí. Claro sí. ojalá, ojalá. Okay. Te, Gracias, este por Te quedas acá con...